Puntualmente se avanzó en el tratamiento de una exhibición a un sector de, de, de la actividad económica dentro de la ciudad puntualmente al gremio de Canillitas. Esto fue el resultado de un análisis que hicimos desde el bloque de Unión Cívica Radical, también una iniciativa del concejal Matías Domínguez del bloque justicialista. Nos reunimos con, con todo el grupo de Canillitas y la verdad que nos explicaron la situación puntual que están viviendo, una situación muy compleja. Eh, los fundamentos puntuales de hecho que justifican esta exhibición son básicamente la reducción que tienen en las ventas desde que empezó la pandemia a los días nacionales no llegan a Jujuy, es decir que han perdido Buena parte de los productos que vendían a la sociedad, por dar ejemplos puntuales, Clarín, Nación, Página 12, ellos ya no los pueden vender, solamente tienen los diarios locales para poder realizar su actividad, es decir, que tienen menos productos. Por otro lado, ellos no fijan el precio del producto que venden, eh, vienen ya fijados desde las distintas ediciones y tienen un porcentaje de ganancia dentro de lo que es el precio establecido. Y por supuesto, la, lo que ha sido el, el, las nuevas tecnologías. Realmente eh, el mundo está cambiando también está cambiando la actividad de ellos y esto redujo mucho la posibilidad de venta al tener aplicaciones, aplicativos en los teléfonos celulares, en las computadoras que han ido suplantando de alguna manera la venta del diario papel. Muchos ya tienen directamente en sus teléfonos celulares los distintos diarios, los distintos matutinos y los miran a la hora que quieren, a la hora que, que, que, que desean, incluso antes de la llegada de los aviones, en aquel momento que, que se podían obtener los diarios nacionales. Así que realmente todo esto es. Hechos han, han hecho que podamos merituar esta situación y modificar la ordenanza. En realidad no es una modificación de la ordenanza, sino una eximisión puntualmente a la actividad de canillitas dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hemos presentado un proyecto sobre la exhibición del canon que se les cobra a los canillitas. Después de reuniones que hemos tenido con el sindicato, hemos escuchado las propuestas y lo que ellos tenían que decir, y también hemos revisado también la ordenanza, por supuesto, y en ese contexto, ameritaba la derogación de la, de la misma. Eh, también es así, bueno, eh, todas las fuerzas partidarias, bloque de la Unión Cívica, también nos este, recibió, y bueno, en base a un, un debate previo que hubo. Donde se entiende, y bueno, lo que entendimos nosotros, que el sector de Canillita es un sector que viene muy golpeado por la tecnología, los nuevos medios, donde su, su venta ha bajado casi en un 50%, nos resulta sumamente importante, digamos, como una ayuda para que no se le cobre ningún tipo de, de impuesto, tasa, por, por la actividad que realiza. Eh, durante las alocuciones de los diferentes concejales se dejó en claro que este Consejo Deliberante no tiene ningún inconveniente de corregir situaciones que pudieran perjudicar a algunos sectores. Sí, por supuesto, hubo una excelente autocrítica donde se planteó esto, digamos que hay que comenzar a revisar eh, las cosas que están mal eh, con un debate previo y profundo, por supuesto.